Estoy dando recording Bueno, estamos aquí hoy en el programa público de la beca catalizadora. Hoy es la primera sesión, la primera y la segunda sesión de cuatro sesiones que tenemos programadas para Hoy, mañana y el viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos eh, darles esta, esta gratitud desde este lugar que ha sido el hogar de Teorética, eh, que en este momento no hemos podido resumir nuestras actividades con público como normalmente lo haríamos, pero intentamos conectar por medio de, de estos, eh, este, este medio de Facebook Live. y... Uh -huh. Les agradecemos por acompañarnos. Entonces, vamos a empezar ahora con la primera sesión, eh, que es realmente una, un recuento de varios datos que extrajimos de, a partir de las, de las aplicaciones que se enviaron para la beca catalizadora eh, que fue un, lanzada el año pasado, el 2000, a finales del 2020. Entonces, no sé si Paula... Buenas noches. Buenas noches. Hola Lola y hola a todo el mundo que nos está acompañando. Sí, el año pasado por primera vez eh, decidimos hacer una convocatoria abierta para la beca catalizadora porque desde el 2014, una vez al año, esta beca se, se entregó a organizaciones o colectivos artísticos que están teniendo un papel importante en la transformación de, del paisaje cultural, tanto de Centroamérica como del Caribe. Y el año pasado, gracias a los fondos que nos fueron otorgados por el DAT Artist in Berlin Program, con fondos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el marco del Fondo Internacional de Ayuda para Organizaciones Culturales y Educativas. Entonces, sí, como dijo Lola, esta fue la primera vez que hicimos una convocatoria abierta, la lanzamos en septiembre. El anuncio público se fue en el 30 de octubre y se seleccionaron cuatro organizaciones eh, con la participación de Maya Huracán de Guatemala y Gina Jiménez de República Dominicana como parte del de, de jurado de selección. Y la beca además, o sea, el programa de la beca catalizadora del de 2020 mmm, no solamente con, queríamos dar la beca sino aprovechar todos los datos que nos llegaron con las solicitudes para de alguna manera interpretar o armar una especie de mapeo de las organizaciones artísticas independientes de proyectos colectivos, tanto de Centroamérica como del Caribe. Entonces, en ese sentido, eh, eh, procesamos esos datos y nos convertimos en... En unas infografías que Lola y yo eh, vamos a presentarles a continuación y después de esta primera parte eh, nos van a acompañar una serie de agentes locales eh, de Costa Rica para conversar con respecto a las formas de, de organización y de, de colaboración en, en nuestros contextos. Entonces vamos a compartir pantalla. Y empezar. Bueno, esta, eh, primero eh, el número de, de solicitudes que recibimos por país, eh, la cantidad por país, eh, antes de empezar tal vez me gustaría como aclarar que vamos a tratar de hacer una lectura de estos datos eh, que quizás son como una interpretación a partir de lo que nosotros hemos ido entendiendo desde la beca catalizadora y trabajando como en la gestión y con diferentes agentes de la región durante varios años ya. Entonces, eh, obviamente lo que sacamos aquí son números, pero intentamos también darle un poco de sentido para pues, entender mejor qué significan estos números, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta, en esta tipografía, Vemos que de, de donde más recibimos solicitudes fue de Costa Rica, que fue, recibimos 17, de un total de 62 aplicaciones. Eh, luego de Guatemala, que recibimos 13, y en el Caribe de República Dominicana. Pues, eso a nosotros lo que nos dice es que inevitablemente nuestra red es local, eh, bastante amplia a nivel local, a nivel de Costa Rica, porque es el país donde estamos ubicados y quizás donde tenemos un poco más de... de como que llegan a más a nuestra, a nuestra comunidad local, entonces por eso tenemos más solicitudes de Costa Rica. Y luego nuestra, nuestro jurado era de Guatemala, Maya Huracán es de Guatemala, y Gina de República Dominicana, y intuimos que eso tuvo algo que ver con el hecho de haber recibido tantas solicitudes de, de estos dos países, eh, considerando que probablemente su, sus redes también se enteraron por medio de... de de cómo ellas hicieron eh, o compartieron esa, esa información. Uh -huh. También creo que es importante señalar que de El Salvador y de Nicaragua solo, solo recibimos dos, eh, que también es pues sabemos que son países donde hay, hay escenas que están trabajando, pero pues, inevitablemente también hay situaciones políticas y sociales que consideramos afectan esa gestión y afectan esa la posibilidad de, de aplicar con, con proyectos como los que pedíamos, que eran proyectos de alguna manera u otra ya eh, un poco más consolidados, que tuvieran más de dos años de estar trabajando. Y también la particularidad de que era el 2020, uh -huh. que sí, que era el año de la pandemia y seguimos en la pandemia, pero creo que en este momento era también muy... Sí, sí o se acaba de saber que sí, sí. Que, que inevitablemente, eh, pues, un año como el 2020, afectó mucho al ecosistema cultural de nuestra región. Sí, y esta otra infografía, eh, básicamente es porcentual, obviamente, que mayor en so las aplicaciones o las solicitudes que recibimos de Centroamérica y muy poco de la región Caribe. Eh, y bueno, esto nos parece a nosotras que evidentemente tenemos muchísimo más presencia en el área continental, en Centroamérica, tal vez son más fuertes, hay más, eh, no sé, más contacto, vínculo, sí. más vínculos. Y por ejemplo, la, la, la, el open call, la convocatoria, la hicimos tanto en español como en inglés y por eso nos parece que recibimos dos solicitudes de Jamaica, pero no la tradujimos al francés, lo cual obviamente que eh, influye en que hay algunos países del de, de archipiélago caribe que, de que no tuvieron seguramente ni siquiera acceso a entender de qué iba la convocatoria. Eh, y también nos queda... Eh, mucho trabajo por hacer con los vínculos hacia la región Caribe que ya de por sí también entre ellos mismos están bastante fragmentados y, y bueno no solamente por la pandemia sino por los huracanes y la por energía. la falta de la comunicación, las, las, las barreras endomáticas. Entonces creo que eso también es reflejo de todas esas condiciones y de que para teorética eh, a pesar de que hay algunos vínculos que se han hecho con, con, con el Caribe, pues falta muchísimo trabajo por hacer. Bueno, estas son todas las organizaciones que solicitaron la beca, un total de 62. Eh, a nosotros se nos hace interesante, y por eso también planteábamos esta idea de mapeo, que algunas, con algunas ya hemos tenido contacto, por ejemplo, en Costa Rica hemos trabajado con Taller 2020. Eh, o con reunión, subsuelo, temporal, los conocemos, sí. colectivo Noma, colectivo Noma han sido, pero también nos llegaban cosas de fuera del, del, del valle central, de la gama, eh, llegaron proyectos de Pérez Celedón, de, de Limón, eh, de Guanacaste, igual sí, un ejemplo muy interesante de poder ver, de poder saber que están sí. haciendo cosas, de que, de qué están haciendo, Sí, conocer un poco más de estos proyectos que quizás no teníamos tan presentes en el radar. Eh, creo que para nosotras también las convocatorias son importantes en el sentido de que quizás no, a veces no se le, no se le otorga una, una beca o una residencia a un proyecto o a una persona, pero al conocer su trabajo hemos también generado otro tipo de, de colaboraciones o los hemos invitado a, otras, a otros espacios. Y bueno pues queda, eso. queda como el radar, queda el mapa armado de, ah, mira, esta gente está haciendo esto, existen. Sí, quedan por lo menos nos quedan presentes y podemos en un futuro también, ojalá, trabajar y colaborar de otras maneras. Eh, sí, igual a nivel centroamericano, como que conocimos algunos que quizás no, no teníamos presentes, pero también habían espacios ya bastante consolidados como la R, por ejemplo, eh, Estudio Nuboso, que en algún momento también fue reciente de esta beca. El LUM, el nuevo también. Eh, sí, y, y bueno, este es como todo el, el, el mapa eh, completo de cuáles fueron las organizaciones que aplicaron, eh, que nos parecía importante también hacer visible esta, esta, esta lista porque en realidad muestra que hay una una escena de arte bastante activa eh, y que sí, también, pues obviamente está buscando apoyos de este tipo. Bueno, esta infografía es interesante y también queríamos aclarar de entrada que la hicimos... Eh, Tomando en cuenta que muchas de las organizaciones en sus solicitudes planteaban hacer más de un proyecto o más de una cosa. Entonces, por eso tal vez si suman todos esos números va a dar más de, más de las 62 solicitudes, pero es por eso, porque muchas este, pensaban hacer una cosa y otra. Eh, nosotras interpretamos de estos números que evidentemente las organizaciones de arte... Casi siempre se piensan a partir de las exposiciones, o sea, que el expocentrismo es, es evidente, eh, seguido de publicaciones y de generar investigación y crear memoria histórica, lo cual nos parece también muy relevante porque evidentemente hay una gran necesidad por dejar como un registro de lo que se hace o por visibilizar lo que se hace o por investigar y abrir espacios o que quede ese registro de, de, de, de lo que está pasando en el arte contemporáneo, porque no sucede tampoco en otros ámbitos. tanto eh, Y también hacerlo desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Como generar desde lo interno de, de la región, o incluso de, para hacerlo como todavía más micro, desde estas comunidades, o sea, dejar que esas voces estén presentes en los relatos, o incluso como en los relatos, pero incluso también en contraposición a los relatos oficiales, ¿verdad? Sí, también muy revelador la, la necesidad de crear talleres para formación de artistas, y también nos parecía muy, más o menos obvio, en un año de pandemia, y, y además sabiendo que íbamos a continuar en, en una no presencialidad, poder desarrollar páginas web, que los proyectos pudieran como solidificarse desde ahí, y luego también la beca catalizadora, pues nosotros siempre la hemos otorgado eh, para cubrir un rango bastante amplio. Entonces, no solamente es para generar proyectos, sino que también para que las mismas organizaciones puedan existir o subsistir. Entonces, hace mucho sentido que quisieran eh, tener la beca para poder comprar equipo, para poder alquilar espacio para poder mantenerse, para poder mantener en los espacios. Bueno, esta, esta creo que es una, es un, da unos números bastante reveladores también. Eh, estamos hablando como de los números de año de existencia. Para empezar, ya la, la convocatoria planteaba que, las organizaciones seleccionadas tenían que tener más de, de dos años de, estar, de haber sido fundadas y estar trabajando. Esto como una manera de nosotros eh, medir un poco como, la, la, como tener un respaldo del trabajo que han desarrollado a partir del tiempo que han estado trabajando, porque esta es una beca que se basa mucho en la confianza. O sea, nosotros partimos de que entregamos la beca para y confiando en que quienes saben cómo utilizar ese, ese dinero es esta organización porque es quienes son quienes conocen su comunidad su contexto el espacio en el que están tratando de desarrollar su trabajo pero bueno eh, de esas de, es, de las 62 que participaron tres no habían cumplido los dos años de haber sido fundadas que creo que también es importante notar esto porque hay varios proyectos que pues con las las dificultades y las eh, las adversidades que tenemos en nuestro, nuestro contexto y más en un año, como el 2020, año de pandemia y de crisis múltiples, eh, sí, hay, un, hay como una vulnerabilidad ahí extra eh, que quizás no permite o, o, o hace que estos, te, estos proyectos tengan una, sean de un tiempo más corto, o sea, se desarrollen en una temporalidad más corta. Eh, por ejemplo, Tres tenían menos de, tenían entre, entre un, cero y un año de haber empezado. Entonces ya eso ya nos dice que hay organizaciones que están trabajando, pero que están apenas empezando. Luego, eh, un, un tercio de las organizaciones tenían menos de cuatro años de existir. O sea, eso es un, también es un número bastante alto. Considerando los 23 organizaciones que no llevaban ni cuatro años de existir, también es importante. Y bueno, eso también refleja un poco como eh, lo que decía de las condiciones de nuestro contexto, ¿verdad? como que hay una, hay una existencia, y una temporalidad que se, se asume que los proyectos tienen también un tiempo determinado o, o quizás existen por un tiempo menos extenso. Eh, de hecho, tres, eh, son, solo tres tenían 20 años o más de estar trabajando. entonces sí, yo, y esto también dice de... Las dificultades eh, para poder sostener en el tiempo este tipo de proyectos, porque muchas veces son los proyectos eh, que se hacen después de un trabajo o dos trabajos o tres trabajos y que de repente se organizan tres personas, dos amigos o lo que sea y es difícil eh, darles esta continuidad. Sobre todo porque hay un umbral y es súper interesante pensar que el 82% de todas estas organizaciones tienen menos de 10 años de existir. Y yo diría que eso es más o menos como un montón de años, un montón de años. <risa> <risa> montón de años. Uh -huh. eh, pero también eh, tampoco lo veo necesariamente negativo. Yo creo que también este tipo de, de, de organizaciones y este tipo de colectivos hay cierto carácter efímero también en los proyectos que hacen y, y también porque necesitan cambiar, porque están también, muchas veces, eh, emergen por situaciones muy concretas, sociales, políticas, económicas, y tal vez luego se transforman en otros colectivos, ¿verdad? es como que terminan, no es que dejen de hacer cosas, pero se transforman. Claro, y, y bueno, también conversábamos un poco como de, de la naturaleza de las organizaciones, ¿verdad?, que no, no hay como un interés necesariamente por institucionalizarse exacto. en el sentido tradicional que, de cómo entendemos una institución o una organización de arte. Y que en ese sentido, este, el, el tema del tiempo también... Sí, requeriría cierta formalidad que no necesariamente que es lo que estas se menciona. es lo que sí. se aspira. Exacto, mm -hmm. sí. Bueno, aquí los tipos de espacio. Eh, bueno, hay que, esta hay que hacer el, el, el, el, el, la aclaración de que no fue una pregunta que se hizo directamente en la, en la solicitud. Entonces, por eso hay 21 organizaciones que no especificaron en qué tipo de espacio trabajan, pero es porque nosotras no lo preguntamos directamente. Entonces, estos datos los tomamos o de interpretar. Eh, lo que nos contaron, lo que hacían y cómo lo hacían, pero no fue una pregunta directa. Entonces también por eso aquí nos hace falta como más información. Uh -huh. Sí, por eso tenemos 21 donde que no, no, no especificaban qué tipo de espacio tenían. Uh -huh. Aún así, eh, 16 indicaron que tienen un espacio alquilado y 15 un espacio itinerante. Y eh, uh -huh. una vez más relacionado también el tema del, del tiempo hablamos un poco como de, de la naturaleza, de, de que quizás por ser proyectos que, que tienen como un tiempo dado o una energía concentrada en un momento, eh, pues lo que necesitan es un espacio temporal. O por otro lado, o que se mueve, o que se mueve, pues son espacios mutantes o nómadas. Y por, o por otro lado también está la dificultad de obviamente hacer una inversión para comprar ya un, un espacio eh, fijo que en muchos casos tal vez no tendría sentido. Creo que es importante también destacar que esta figura del espacio en préstamo, que es algo que aparece en Costa Rica, eh, es, es una manera de, de gestionar que se ha vuelto bastante, creo que hay varios espacios que que en este momento están gestionando desde lugares prestados con la conciencia la plena de que son espacios que eventualmente o que puede existir un momento en el que ya, no, ya no, lo, no lo puedan utilizar. Sin embargo, también responde un poco a esto de hacer las cosas mientras se pueda, ¿verdad? Y hacerlas con el tiempo que se tenga y el espacio que se tenga. También, una manera de entender que muchas veces apoyar un proyecto de arte es simplemente dar un espacio, y uh -huh. eso o sea, no, es, no es menor. Y luego, también hace mucho sentido que muchos proyectos seis son digitales, o sea, ni siquiera tenían un espacio físico y, y, y el espacio virtual. Y, y. Bueno, este es el número de personas que integraban las, las organizaciones. Eh, el 55% de las organizaciones que la aplicaron tienen dos o tres integrantes. Y creo que eso es un, es un, es un número bastante alto, es, es un poco más de la mitad, como para darnos una idea de la escala de estos proyectos, ¿verdad? Que, y que en muchos casos las personas tienen múltiples responsabilidades eh, y múltiples roles sí. dentro de esta, dentro de, de la gestión de cada proyecto. Eh, que eso también dice de lo que pueden abarcar, de la escala y del, y del mismo tiempo que le pueden dedicar a, a, a estos proyectos. De hecho, solamente una, y, que, que es casi como totalmente fuera de serie, una organización tiene 20 personas. Que es una organización es bastante sí. Eso es muy sí. grande. Sí. Y bueno, eh, las organizaciones seleccionadas, fue una, una selección que se dio junto a, a Maya y a Gina, junto, junto con la codirección de Teorética, Paula Piedra, Lola Malavasi, Daniela Morales y Miguel López. Eh, se decidió dar cuatro becas de 3.600 dólares inicialmente, sí. tal vez nada más eh, decir que cuando lanzamos la convocatoria... Eh, ofrecimos dar eh, 4.400 dólares porque pensábamos dar tres becas pero la cantidad de solicitudes y la calidad de los proyectos eh, nos llevaron a pedirle permiso al DAD para plantear <risa> el objetivo inicial y repartir un poco diferente el presupuesto y entonces otorgar eh, cuatro becas, creo que eso es importante de mencionar. Sí, o sea, fue un consenso al que se llegó con el jurado y también con las personas seleccionadas como una manera de pues de intentar ser más solidarias con él y, y, de, y de hacer rendir bastante los recursos. Entonces se le dio a La Maricada de Tegucigalpa, Honduras, a Espacio C, Arte Más Memoria, en Chichicastenango, Guatemala, a Lecturas Queer, RD, Catinga Ediciones, eh, en Santo Domingo, República Dominicana, y en San José, Costa Rica, el Club del Bordado, para un total de $14.400 dólares, que fue la beca que eh, el, DAT, el DAT nos otorgó a Teórica para poder hacer este programa. Y bueno, eh, queríamos introducir muy brevemente a cada una de estas organizaciones y recordarles que tanto el jueves y el viernes vamos a estar en, en diálogo con dos y dos. Eh, de Honduras, eh, la colectiva La Maricada es un trabajo colectivo creado por y para las personas de la diversidad y disidencia sexoginérica y los fondos iban a ser utilizados para poder eh, tener un espacio eh, para poder crear artísticamente artistic, desde, desde el activismo y, y bueno, también estaban recuperando un espacio en el centro de Tegucigalpa no sé si eh, luego en Chichicastenango, Guatemala, Espacio C, que se dedica a preservar la memoria histórica indígena, principalmente maya quiché. Eh, y justo con esta, con, pues con, es, con esta misión, los fondos eh, se planteaban utilizar en una línea editorial para documentar y diseminar distintos conocimientos de creaciones estéticas locales de la comunidad local eh, maya quiche en chichicastenango estaremos con ellos el viernes ¿sí? creo que sí <risa> <risa> me acuerdo eh, es queer rd Katinga que ediciones es de de Santo Domingo de República Dominicana y están también dedicados a la promoción de imágenes y escrituras que, que confrontan la tradición heteronormativa y colonial cultural. Entonces, los fondos los iban a utilizar para crear como eventos públicos eh, y trabajo editorial eh, para apoyar la producción de personas negras y o afrodescendientes de la comunidad LGBTQI de República Dominicana. Y finalmente, eh, el Club del Bordado, que lo que hacen es buscar cómo construir con tu comunidad por medio del, del Bordado, trabajando específicamente con mujeres, eh, como espacio de encuentro, diálogo y reflexión fem, feminista desde este quehacer, que es un, pues, un trabajo tradicional y tradicionalmente asociado con, la, con las mujeres. Eh, y plantearon la creación de una plataforma en línea, eh, para permitir, como para expandir esos espacios de acción, para seguir creando espacios de encuentro para mujeres y para generar también un espacio de venta de, de, de los bordados creados por mujeres, que muchas de ellas se vieron afectadas también el año pasado con, con el cierre de, por la pandemia, los cierres por la pandemia. Entonces, eh, bueno, eso siempre ha sido como súper particular de la beca catalizadora que siempre hemos querido apoyar organizaciones que entienden el arte como una plataforma para llevarlo a comunidades como muy particulares. Entonces, desde ahí, este, nos interesaba... Eh, continuar la conversación sobre este, este tipo de autogestión y este tipo de, o esta manera de entender los espacios de arte. Y, y para eso, eh, en la segunda parte de la sesión de hoy, eh, tenemos esta gran pregunta de por qué insistimos, eh, preguntas desde la colectividad y la autogestión, y hemos invitado a tres... Proyectos, organizaciones, colectivas de Costa Rica, de San José. Que son laboratorio pedagógico, que nos van a acompañar ahí Daniela Mora Parra, Vanessa de la O y Laura Cordero Hidalgo. El laboratorio pedagógico es un espacio de reflexión práctica teórica, interdisciplinar y colaborativa sobre los procesos de aprendizaje desde una mirada crítica y personal que busca generar una plataforma para el encuentro y el registro del conocimiento. También nos está acompañando Mauricio Tarola de Archipiélago, y Archipiélago es una plataforma interdisciplinaria de encuentro, aprendizaje y comunicación en arquitectura, artes y educación. Y además nos van a acompañar Cintia González González, Fabiola Palacios Murillo y Sofía Villena, del Estado del Arte que es un proyecto de investigación estadística acerca de las condiciones macro de las artes visuales contemporáneas en Costa Rica. Entonces vamos a darnos, eh, Está. ya sí. estamos, nos vamos a dar la bienvenida, a ver si aparecen por ahí. A ver si las vemos. nos pueden ver. ahí está Dani ahí van apareciendo poco a poco tal vez en el nombre se pueden poner de qué organización son para que, para que todos podamos identificar y agradecerles por acompañarnos hoy eh, la idea que tenemos es de compartir un yambo. A ver si lo tenemos ahí. Está ahí, compartir, está en compartir con, en temporal. Ya casi nos, estamos listos de hoy. aquí Qué raro que esté ahí. Me briló del, del correo. Okay, entonces la idea es que nosotros vamos a ir conversando un poco. Eh, primero, cada cual va a tener un espacio para hablar de, de cada proyecto. Unos cuantos minutos para que quienes nos están acompañando conozcan eh, de qué se trata cada una de estas organizaciones. Creo que para nosotros era importante hablar con agentes locales que trabajan desde un lugar bastante interdisciplinario, que nosotras eh, con la beca catalizadora y también como podrán haber visto con las personas que quedaron seleccionadas para recibir la beca, las organizaciones que, que recibieron la beca, nuestra idea también es un poco como replantear o repensar qué entendemos por artes y organizaciones de artes y, y que están trabajando y generando comunidades de estos espacios. Entonces, primero, obviamente agradecerles a todas las que están acá. Eh, muchísimas gracias por por apuntarse a esto y no sé, quizás empezamos con el, con el app pedagógico. Nosotras vamos a compartir un Jamboard luego ahora después de, de, de que cada cual converse y, y nos comparta qué, en qué trabajan. Vamos a compartir un Jamboard donde vamos a ir recopilando preguntas y también si tienen preguntas, el, el público que nos está escuchando, que nos está viendo por Facebook, eh, si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden también poner ahí en los comentarios y nosotras podemos ir también incorporándolo al Jumper. Entonces, por el momento las dejo con las chicas del Lamb. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Este, eh, bueno, sí, reiterar el agradecimiento por el espacio y la posibilidad de tener estos encuentros, estos diálogos eh, que nos parecen a nosotras siempre como pertinentes y necesarios mismo urgente. Eh, quisiera como hacer como una pequeña cuñita o, o mención de que hoy la uno nos pudo acompañar, aunque lo tenía así previsto, porque al final se le presentó una situación de salud y está, no se sentía muy bien. Entonces, pero bueno, eh, sabemos que está ahí con, con todo el corazón y mandando toda la buena energía. Y esto que vamos a compartir un poquito de la conversa también es como que ya trae, digamos, alguna colita, es decir, ya, ya viene como digerido, porque son preguntas que, que nos movilizaron, ¿verdad? Algunas que, bueno, ya iremos abordando en la sesión. Entonces, eh, en nuestras palabras también un poco está esa presencia y esas ideas del AOM. Eh, bueno, eh, creo que la introducción que hicieron, pues eso, el, el AOM es una, una plataforma, es como la manera con la que nos sentimos muy cómodas de momento de verlo y percibirlo que eh, coordinamos entre Lau Cordero, que es actriz, es mediadora, es docente en el Castella, que es un colegio artístico de acá en Costa Rica, y también es eh, máster en psicopedagogía. Eh, bueno, mi persona, Daniela, yo eh, tengo formación en, en artes escénicas también, experiencia en la parte como educativa no formal, tengo una licenciatura de hecho en esta área, y trabajo como gestora cultural en el Ministerio de Cultura y Juventud. Y Vane, que tal vez le doy el parte me parece lo más urgente para que ella se presente y luego seguimos contando algunos detallitos. Y bueno, yo soy la otra, la tercera parte del otro tercio de laboratorios pedagógicos y soy bailarina y antropóloga, entonces eh, en eso... En, en esos campos nos movemos. Y bueno, un poquito lo que, lo que busca Lab, ¿verdad? como su, Una de sus principales pulsiones o motores es propiciar espacios para el encuentro eh, y el registro de conocimiento colectivo en torno como a diversos procesos educativos, ¿verdad? Eh, creemos mucho eh, en la ecología de saberes, en el trabajo colectivo y colaborativo, y en eh, poder propiciar como espacios sostenidos de investigación-acción en torno como a la educación, a procesos artísticos, a mediación eh, y bueno, un poquito creo que por ahí es donde andamos y tal vez también para no abusar del, del tiempo. Muchas gracias, chicas. Eh, seguimos con Archipiélago, con Magotarola que nos va a contar un poco sobre esta plataforma. Hola. Eh, de nuevo, igual que, que, que Lau, y, y Ivane y Dani, Lau en, en, en espíritu, eh, agradecer también por la invitación y el espacio. Realmente ya esta es una conversación que, como decían ellas, ha venido relativamente dándose en las, en las últimas semanas y que incluso surgió casi que previo a todo esto, ¿verdad? Entonces ya hay como varios intereses por preguntarnos qué es lo que nos mueve, ¿verdad? Que es el que no cuentas como cuál es esa pulsión que, que hace que insistamos, ¿verdad? Una pregunta como que Lau en su momento planteó y, y que nos ha resonado mucho. Eh, yo soy arquitecto eh, de, en, acá en Costa Rica, trabajo como diseñador y ahí también, paralelamente me he empezado un poco como por afinidad personal, no por ningún tipo de de su educación formal en ello, digamos, a trabajar también en edición y en, en gestión cultural, digamos, eh, principalmente en temas de publicaciones y procesos de investigación. Entonces, al final de cuentas, eh, la generación de contenido ha sido un pie, digamos, principal en mi trabajo y se refleja, digamos, en, en Archipiélago, que a su vez yo creo que es un proyecto eh, que tiene cola, o sea, es un proyecto que si bien es... Eh, relativamente reciente, tiene un año más o menos de haberse oficializado bajo este, bajo este nombre, eh, es casi que la evolución de otros proyectos previos, eh, al, Alfabeto y, a su, y, y previamente Alfabeto, eh, un proyecto que se llama sumo que nació en la Escuela de Arquitectura del TEC, eh, que, que también funcionaba como una plataforma de publicaciones, entonces eh, la lógica de la publicación ha venido siendo un medio realmente paralelo a la generación de contenido que ha ido evolucionando con el tiempo. Iniciamos como una, una editorial, digamos, en, en alfabeto, y luego evolucionamos hace poco hacia eh, un proyecto mucho más enfocado en la generación de contenido, en los espacios de aprendizaje e investigación. O sea, no tanto el publicar, sino eh, lo que implica la generación de contenido para luego ser publicado. Entonces, trabajamos desde formatos totalmente interdisciplinarios, realmente... Eh, desde que iniciamos las primeras publicaciones, hemos trabajado con gente de teatro, artes visuales, eh, ciencias sociales, etc. Y realmente es un poco la lógica en la que el proyecto trabaja y, y bajo eso es que se, se plantea la lógica de plataforma, ¿verdad? O sea, realmente en este momento eh, Archipiélago lo, lo dirijo únicamente yo, pero en, su otro, en otros momentos ha tenido tres, cuatro personas, dos personas, ha ido fluctuando, digamos, la cantidad de personas como en, en el proceso en, a nivel como de gestión pero los, las publicaciones en sí han pasado de tener desde dos más hasta tener 15 más, ¿verdad? Entonces, eh, eso es un poco la parte colectiva, digamos, de los procesos de, de, de investigación. Muchas gracias, Mau. Eh, y bueno, finalmente tenemos a las chicas del Estado del Arte. Les doy la palabra para que nos cuenten un poco de qué es lo que han estado haciendo y que presentan el libro pronto también. Bueno, este, buenas noches eh, a todos. Eh, muchísimas gracias a Teoretica por invitarnos, eh, a Paula y a Lola por este espacio. Eh, bueno, como ya dijeron un poco, Estado del Arte es un proyecto de investigación independiente, autogestionada por nosotras tres, por Sofía, Cintia y yo. Eh, ese proyecto nació el año pasado, en el año 2020, un poquito antes de que se anunciaran los primeros casos de COVID-19 en el país. Y eso es un dato que menciono porque hubo como una planificación previa a la pandemia y un reajuste del proyecto después, ¿verdad? Esto eh, significó para nosotras cambiar la dinámica, cambiar algunos de los objetivos que tenía el proyecto y bueno, es parte como de, de lo que ocurrió, ¿verdad? Eh, con el año pasado. Eh, ese proyecto inició con un cuestionario en el que participaron 136 personas que se autodenominaron como artistas visuales contemporáneas, eh, ese cuestionario se distribuyó por redes sociales, por correo electrónico también y bueno funcionó como a modo de bola de nieve, es decir a la persona que, o, o tratamos de que le llegara como a la mayor cantidad de personas, eh, las respuestas de ese cuestionario se sistematizaron y luego empezamos a publicar algunos de los resultados eh, tanto en Instagram como en Facebook eh, tenemos un año de estar trabajando en este proyecto eh, estar trabajando sobre los datos del cuestionario, además, porque sí son como bastantes datos de temas muy diferentes. Ahora eh, que vamos a publicar mañana el, el reporte, bueno, que vamos a presentar mañana el reporte, este, les, les comentaremos más, ¿verdad? Como todo lo que incluye, pero este, pues sí, tiene como temas muy, muy eh, diferentes. Eh, entonces, bueno, también aparte del cuestionario, tuvimos otros procesos de recolección de datos eh, alternativos que también publicamos en redes sociales, eh, por ejemplo, sobre espacios independientes de arte en Costa Rica, por ejemplo, sobre colectivos de artistas, eh, también tuvimos al algunos datos sobre actualizaciones sobre los impactos del COVID-19 en el mundo del arte, eh, en los museos también, eh, y sobre también los recortes eh, presupuestarios, verdad Al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo también tuvimos como algunas eh, discusiones sobre eso y algunas publicaciones en redes sobre esto y bueno, algunos otros temas que, que también hemos eh, abordado del proyecto eh, bueno, como dijeron al inicio el proyecto tiene como objetivo estudiar las condiciones macro de las artes visuales en Costa Rica y nuestro último proceso de trabajo es como ya lo mencionaron, la creación de un reporte eh, que contiene parte de la información que se recolectó con el cuestionario y que vamos a presentar mañana, entonces aprovechamos también como el espacio para, para hacer la invitación eh, en el Facebook de El Farolito, del Centro Cultural de España a las 7, entonces también como para que eh, guarden ese dato. Muchas gracias, eh, bueno, entonces la idea de esto es un poco como ir conversando entre nosotras, habíamos tirado un par de preguntas que... Nos parecieron a, a, a todas, desde nuestras distintas trincheras desde donde gestionamos, que nos parecieron que eran bastante relevantes, que nos, que nos unían. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla con un Jamboard que estamos construyendo, que la idea es que mientras vamos hablando, vamos a ir agregando aquí también anotaciones o preguntas o ideas eh, que lo estamos construyendo entre todas pero también para que el público pueda eh, sumarse a esta conversación y, suma, y, y pues partir también de las preguntas que nos estamos haciendo para acercarse a estos temas. Entonces, eh, quizás empezar por la primera pregunta, ¿verdad? Que una de las cosas que conversábamos nosotros era como ¿por qué nos juntamos para gestionar un proyecto? Eh, en nuestro contexto creo que hay una... Uh, no, hemos encontrado como cierta fuerza en apoyarnos en otras personas que tienen, eh, como has llamado, pulsiones o intereses o, o inquietudes similares a las nuestras eh, y que pues buscamos de alguna manera u otra, a falta de otros recursos, a gestionar juntas. Entonces quizás eh, desde su experiencia, desde cada, cada cual, a partir de ahí como... ¿Por qué nos juntamos para gestionar un, un, un proyecto y qué es lo que hace que realmente podamos iniciar? El micrófono está abierto ¿sí? para que se sientan así como también en libertad de abrir los micrófonos y que conversemos y que no sea tan, tan pregunta respuesta porque todavía no nos gradu graduamos de periodistas, ¿no? <risa> todavía no. Entonces, sí, que, ¿Qué no sé, si quieres compartir la pantalla, María, a compartir. Bueno, ahí tal vez podemos ir como eh, tratando de, de responder. Bueno, cuando pensábamos en esta pregunta desde el lab, una de las primeras eh, como respuestas que vino muy, de manera como muy orgánica fue para no estar solas, verdad, para nos juntamos para no estar solas, como para afectarnos también y activarnos mutuamente, eh, para crear, por el placer de, de pensar juntas, eh, para generar reflexión y conocimiento, gestionar y gestar espacios para el encuentro, eh, también por el deseo de dejar registro y memoria de nuestro crecer que sentimos que es muy híbrido, muy poroso, eh, también por el deseo de tejer y tejernos en red. Y eh, hay algo ahí, tal vez Vane me complementa la, la, la cita que, que, que condensábamos mientras conversábamos esta pregunta en, en un encuentro que, que tuvimos previo. Sí, ¿no? hace, hace poco, bueno, que estábamos un poco eh, discutiendo eh, sobre, sobre estas preguntas. Hay algo que creo que que nos caracteriza un montón. Hace poco escuché una conferencia de, de Donna Haraway, entonces le vamos a robar eh, como un, algo que, que, que ella mencionó, que es sobre eh, no hacer, sino hacer con, ¿verdad? Que eso es algo que creo que a nosotras nos convoca un montón eh, y que a veces quizás no tenemos ningún objetivo a largo plazo. Objetivos sí tenemos, y como que yo creo que sí sabemos muy bien lo que buscamos, pero quizás lo que no sabemos es qué va a resultar en eso que buscamos. Entonces, eh, digo, no tenemos objetivo en ese sentido, ¿verdad? Como en el, en el sentido del, del resultado, pero sí en, en algo que nos está convocando, que nos está inquietando y que necesitamos conversar, y muchas veces son... Hasta cuestiones que, que vivimos en nuestra cotidianidad, eh, como, como gestoras, como, como pedagogas, como artistas eh, también y que, no, y que no les podemos poner palabras y en estos procesos eh, hacemos como esos ejercicios de, de apalabrar para un poco también entendernos y entender qué, qué nos está pasando y qué le pasa al contexto también como nos acompañamos en eso. Y tal vez ahí yo también sumaría por como nos juntamos por la necesidad de gestionar espacios que, que te parezcan más a lo, que, a lo que nos interesa y a lo que nos gustaría encontrar y tal vez no, no hayamos tenido eh, oportunidad o, o espacio. Un poco. De hecho, esa es como la génesis del de lab, ¿verdad? Nos juntamos porque hay un montón de preguntas comunes en colegas que de pronto se pensó, bueno, estaría bueno empezar a colectivizarla, a, a encontrarnos. Si somos tantas personas con estas preguntas tan parecidas, de pronto valdría, valdría el esfuerzo como de, de juntarnos y compartir un poco. Así fue como, como empezó a tomar eh, forma el lab, que terminó siendo pues esto, esta plataforma para, para nosotras, para coordinar y provocar estos espacios, estas reflexiones y, y, y esta como investigación, acción constante. Eso que tocan ustedes un poco como de, de responder más a las formas que ustedes ven más naturales en el contexto o que consideran pueden incidir un poco más en el contexto. Creo que eso de alguna manera u otra es algo que, pues que intentamos como que sea como el espíritu que está al centro de muchas de las cosas que hacemos. No sé si, si, si le sucede a las demás algo parecido con, con respecto a eso. Yo creo que hay cierta cosa con la no institucionalidad que flexibiliza un montón de cosas. Obviamente que hay otras cosas que no se pueden, pero sí si si hay una respuesta más rápida muchas veces. No sé si se sienten así o si piensan parecido. O si alguien quiere decir algo, Mau. Sí, yo, yo, a ver, creo que comparto muchas de las cosas que, que mencionaron Dani y Vani eh, a nivel de, de qué es lo que al final de cuentas uno lo motiva eh, a tratar de como encontrar procesos comunes. A mí la, la pregunta, o sea, la, la respuesta que me quedaba más, más como resonando y fue realmente con la que arrancó literalmente eh, archipiélago. Era un, una forma para tratar de compartir la duda. O sea, era como decir, bueno, yo no sé realmente para dónde, entonces, de, no sepamos entre varias personas. Porque de, yo, o sea, yo, yo realmente, sinceramente, cuando el proyecto arrancó, digo, no entre como estas preguntas de, bueno, y, ¿y qué es lo que es relevante para el proyecto? ¿Qué es lo que es más importante tocar? ¿Cuáles son los temas que deberíamos estar enfocando? ¿Verdad? Y uno solo empieza como a enfrentarse a esa cosa en el abismo y realmente no no se sabe hacia dónde. Entonces, el, el primer proyecto de archipiélago, sin querer, queriendo, ya después tal vez en retrospectiva, justamente se convirtió en eso, en cómo responder a esas preguntas, pero no solo desde un lugar, sino desde un, desde un proyecto un poco más colectivo, de qué es lo que nos parece urgente. Entonces, esa acción de compartir la duda, a mí me parece como muy clave. Eh, y en función de esto que decía Pablo ahorita, de, de la flexibilidad, yo creo que hay un sí y un no, al menos a mí me pasa... Eh, particularmente, que yo sí trato como de, de tener un plan, ¿verdad? trato como de, de planear cosas a, a, a mediano a largo plazo, pero normalmente no se pueden dar. O sea, entonces ahí está la lógica de tener un plan, pero al mismo tiempo darse cuenta que no se puede lograr, o sea, que no es lograble, o que realmente tu plan que pensás tener realmente te va a durar el doble del tiempo. Entonces, por un, por un lado, hay una cierta flexibilidad en el sentido de que, bueno, en plan, no se los contaba a nadie, entonces nadie sabe realmente eh, y, pero al mismo tiempo todo se vuelve un poquito más lento, digamos, en, en esta no institucionalidad, digamos, entonces creo que hay un, hay un positivo y negativo en eso, o sea, en el sentido de que todo se mueve más lento, todo se mueve realmente a cuando uno va teniendo el chance de irlo moviendo, entonces pueden haber meses en donde el proyecto desapareció, y hay meses donde está súper activo y ahí va, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son cosas positivas y negativas de la, de la no institucionalidad, digamos, o de la, un poco el, el formato más eh, pequeña a escala o, o personal casi, digamos. Eh, que yo creo que eso tiene cosas buenas y malas, ¿verdad? Porque también, a de cuentas, en los momentos en donde el proyecto para o para... Cara, para de cara pública, porque muchas veces el proyecto realmente está trabajando por detrás, nada más no tiene el tiempo para generar contenido, para publicar. Eh, también esos espacios se convierten en momentos de cuestionar qué es lo que se está haciendo. Entonces yo creo que también es, esas pausas son, son importantes. No sé si Sofi o Cintia o Fabiola quieren aportar algo a estas primeras preguntas, porque creo que esto que está hablando Mau nos tira directamente a... A otras cosas, pero no quería moverme de la conversación sin, sin saber si ustedes les quieren también contarnos por qué se juntan para gestionar y qué hace que se pueda iniciar. Yo ahí quería añadir, este, pensando en dos cosas que mencionaron eh, Dan y Mao, sobre este, vincularse a partir de lo común, que creo que, que por supuesto siempre tiene que haber algo común, pero también en el caso de Estado del Arte, creo que ha habido una búsqueda de vincularse a través de la diferencia, que es por lo que es un proyecto interdisciplinario, eh, de buscar diversificar las sensibilidades, los conocimientos, eh, las perspectivas. Entonces creo que eso de la diferencia también para nosotros ha sido muy, muy importante. Okay. Sí, tal vez a mí me quedó resonando mucho lo, lo que están diciendo con respecto a los tiempos, a la institucionalidad, no institucionalidad eh, y tal vez con esa pregunta de qué hace que se pueda iniciar, no sé si esto nos da pie para hablar cómo entendemos los recursos, o sea, qué, necesario, qué es necesario materialmente para que estas organizaciones no solamente sean un proyecto y un plan de mediano en largo plazo, sino para que se puedan concretar. Eh, sí, pensando como en, en los datos que justo acabamos de exponer, como en, en esta, primero lo de, lo de que las organizaciones son organizaciones pequeñas, que así como ustedes, una, máximo cuatro o cinco personas, la mayoría de ellas, eh, y por otro lado, que pues que tienen en realidad muchas, la, la más de la mitad tenían menos de cuatro o cinco años de existir que obviamente ambas cosas están relacionadas y eso es, pues obviamente porque el recurso humano es un recurso eh, pues limitado verdad Ten, tenemos nuestras limitaciones de tiempo de y de eventualmente también de, de entusiasmo y, y de otras cosas que nos mueven a hacer entonces eso es, creo que eso es una cosa que, que intentamos también entender eh, porque bueno la beca va más como para aportar recursos monetarios que ojalá sostengan otros recursos porque verdad el dinero es un medio para poder sostener estos recursos es un poco como en su experiencia en, en, sus, en su manera de, de gestionar o de, o de hacer proyectos, cuáles han sido esos, esos recursos que ustedes por un lado piensan como bueno esto es indispensable o incluso por otro lado que hay como una, una flexibilidad ahí verdad de bueno, de, tal vez yo no voy a recibir tan pago tan como lo que debería hacer por eso, pero me parece que eso compensa en estas otras cosas. Que eso abre la puerta a toda otra cosa para, para en términos de, de, de la práctica y la gestión eh, en arte y cultura, que pues, inevitablemente eh, sí. nuestras pasiones nos terminan sí. ganando a veces. ¿verdad? Pero sí, me gustaría como abrir este tema de los recursos, me parece interesante, además también... Saber cómo los entienden ustedes, cómo los gestionan y cómo los limita también o los expande. Sí, bueno, yo, yo pensaría que, digamos, para el caso del estado del arte, eh, los recursos han sido más que nada humanos, o sea, como nuestras energías, nuestros tiempos, eh, nuestros mismos alcances, eh, muchas veces como que, tenemos planeado algo para tal fecha y no se puede hacer porque estamos tremendamente agotadas y todo bien con eso, pero yo creo que también lo que ha mantenido como que sigamos en, en la construcción y bueno, ya eh, presentación de este reporte ha sido mucho el apoyo de otras personas que también eh, se han querido apuntar para el proyecto y que también han creído en esta fuerza y que muchas veces no se ve representada como en aspectos monetarios, pero que ahí está presente. Y yo creo que también parte de los resultados evidencian eso, que muchos de los colectivos y organizaciones que están vinculadas con arte y cultura se mueven por la voluntad de la gente. Y es muy lindo, pero a la vez es muy jodido porque no debería ser tampoco así. Pero a la vez que existan Permite como alguna otra manera como visibilizar esto y esta necesidad de plantearse otras maneras, otras estrategias que respondan otra vez a los ritmos y necesidades y realidades de las personas que lo integran o que se quieren eh, incorporar. Uh -huh. No, no me no, no levantes la mano, Aquí estamos mean, nah, en confianza. Fíjate, ¿no? sí. <risa> Dale. Eh, voy, a, voy a quitarme el, el tic. Eh, no, a ver, yo, yo creo que la, la pregunta de los recursos es, es compleja y, y fácil a, a la vez, en el sentido de que realmente no se ocupa mucho más que una pulsión, digamos, para arrancar algo, o sea, ¿qué, qué se hace con ese algo, qué tanto se quiere llegar con ese algo, cuáles son los alcances, ahí sí, evidentemente, temas de recursos económicos, eh, personales, de, de energías, etcétera, empiezan a poner limitaciones, pero yo creo que como, como respuesta primitiva, digamos, es un poco la, la, la insistencia, o sea, yo creo que el, lo, lo básico, básico, básico, es la necesidad de, de insistir en alguna medida, a pesar de que la insistencia a veces fluctúa, ¿verdad? Hay veces en que uno insiste muy poco, y hay veces en que uno está insistiendo mucho más. Entonces eso, de, de, de primera entrada, y, y también eh, comparto totalmente lo que, lo que mencionaba Cintia, o sea, creo que, eh, al menos en mi caso, eh, archipiélago y, y alfabeto, digamos, nunca ha generado ningún tipo de ingreso económico para nosotros, por el trabajo. Eh, siempre ha sido cosas que se reinvierten en el proyecto en sí, en sí, lo cual no es algo celebrable, pero... Sí. Eh, y también es la situación en la, que, en, la que, en la que se decidió un poco trabajar, o sea, prácticamente los principales proyectos que hemos trabajado han sido por fondos públicos, por ejemplo, Alfabeto arrancó con, con un fondo público del Ministerio de Cultura, eh, en, su, en su momento fondos pequeñitos del TEC, o sea, cosas mínimas, eh, y ciertas también colaboraciones eh, con, con, con ustedes también con Teorética. Eh, que simplemente son fondos que se canalizan a la materialización de algo, o sea, a la generación de una publicación, a la impresión, a, a temas más de, de material, que sí son un poco más necesarios. Yo sí creo que ahora, evidentemente, la, la digitalización flexibiliza mucho las cosas, eh, pero sí limita también en el sentido de que, bueno, ok, estás en, dentro de un formato digital y, y qué limitaciones tiene eso. Eh, eso como, como a nivel de, de, como más macro, pero sí, sí comparto com, completamente lo que mencionaba Cintia de, de que no es celebrable y, y también al mismo tiempo es, es la situación en la que normalmente este tipo de proyectos acá y fuera de acá se, se, se, se gestionan. ¿no? Sí, tal vez me gustaría como compartir eh, en, en, en un sombrero ahí como, chao teoretica, pero que estuve... Eh, junto con Mauricio y con las chicas del LAP el año pasado en un proyecto de archipiélago que se llamaba Folleto y sin entrar en muchos detalles yo recuerdo como algún tipo de nostalgia o de felicidad extraña eh, la sesión en la que decidimos ver qué teníamos verdad o sea, y hacer como este mapeo de, de recursos y ver qué podía aportar cada quien desde, su, desde sus condiciones. Y tal vez nada más recuerdo esto mucho porque muchas veces los recursos son entendidos con algo como el tiempo, como un conocimiento. Hay alguien que, que dijo yo puedo escribir, otro que dijo yo puedo comentar, otro que dijo yo puedo editar, otro que dijo yo puedo hacer una página web y bueno, ese es un poco el espíritu también como de, de lo que ustedes están hablando y también lo que nos muchas veces nos gana el entusiasmo de, <ríe> y las energías de ver materializadas ciertas ciertas cosas que de otra manera no es posible que, que sucedan eh, sí no sé si vos tienes algo que agregar no, no me recuerdas? nada acordado lo de entre la dicha y el el necesario, ah, sí que nosotros tenemos un, un, una manera de decir esto, que, ¿verdad? que cuando planeamos y, y, y planteamos hacer algún proyecto, ¿verdad? hay un entusiasmo, hay un deseo, hay todas estas cosas que nos mueven, ¿verdad? pero después está todo el trecho que hay que recorrer para hacer eso suceder y conforme uno va haciéndolo suceder, se va dando cuenta de muchas limitaciones y retos que quizás no, no había contemplado en un principio verdad y que creo que parte de esto también es pensar, o sea, parte de esta conversación es pensar en, en cómo desde nuestros distintos lugares hemos ido también eh, aprendiendo y cometiendo errores y, y, y generando ciertas maneras de, de trabajar y herramientas incluso que, que el, ojalá fuéramos como o sea, como pensar en esa generosidad de poder compartir esos aprendizajes para que no estar constantemente todo el mundo empezando desde cero, ¿verdad? Como que creo que a veces ese, ese entusiasmo lleva también como a llevarse los golpes un poco fuertes a la hora de gestionar y enojos, y que esos enojos incluso terminan como en, o esas frustraciones terminan por como por matar un poco la, el proyecto, la práctica de, de ese espíritu que más bien tenía como un espíritu de resiliencia bastante, bastante tuenosa. Entonces, quizás, no sé, como pensando en eso, eh, como cuál es, cuál es al, en, en su experiencia a partir de, de, de alguna, alguna eh, situación o algún proyecto que hayan, que hayan hecho, como cuáles han sido algunos de esos aprendizajes que les han surgido en el proceso eh, y cómo han logrado también seguir adelante eh, a pesar de, de quizás haberse llevado como alguna... Eh, no sé, algún, algo que quizás no habían contemplado o que, o que fue un reto grande. Eh, nosotras siempre hablamos de fracasar mejor porque pues, se va a fracasar de fijo, o sea, no hay, no, no hay maneras, de alguna manera u otra va a haber un fracaso y creo que es importante decir la palabra porque creo que la idea de fracaso tiene como ya este peso súper fuerte encima, pero también es lo que nos permite, o sea, sin, sin equivocarnos, no hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces también es como, no hay educación, no hay crecimiento. Entonces pensando en eso, quizás, eh, como a partir también de esta, de esta pregunta que habíamos puesto, ¿cuáles aprendizajes surgen en, durante el, el proceso? Y también, ¿cómo se relaciona eso con los recursos? Porque creo que de alguna manera u otra están súper vinculados. Sí, yo, yo creo que... Re, ay, perdón, Dani, yo... No, no, de, vale y yo ahora sumo estoy. No, creo que, eh, ahora que hiciste esta pregunta, lo relacioné un montón con la, con la pregunta anterior, eh, que es algo que hemos estado hablando como desde el principio de este año, y es como... Eh, tener la claridad, digamos, del, del valor, en términos de conocimiento económicos, etcétera, ¿verdad?, ...del trabajo que estamos haciendo a pesar de que tenga o no tenga, digamos, como esa remuneración económica. Es decir, como estar conscientes entre nosotras cuál es el valor de nuestro trabajo a pesar de que decidamos eh, eh, no cobrar, ¿verdad? Eh, o hacer este, o, o a pesar de lo económico, digamos, como que tengamos conciencia de, de, de cuál es ese, ese valor conjunto... Eh, de nuestro trabajo y, o, y otra pregunta también que, nos, que, que estuvimos discutiendo en algún momento también es como ¿quién, quién gana también con nuestro trabajo porque creo que los laboratorios en un principio eh, iniciaron ¿verdad? como con esta necesidad de conversar y no había este, nada económico de por medio, era sentarse un fin de semana a conversar sobre un tema específico ¿verdad? y era como una necesidad este, como muy pulsional, ¿verdad? Eh, y así hemos estado haciendo como casi todos los laboratorios, eh, ¿verdad? En realidad nosotros como que la parte económica no, no trabajamos mucho en nuestros tiempos libres, digamos, ese es, es como eh, sí. el, el, el momento, digamos, en, en, el, en el que nos reunimos. Eh, y bueno, pero claro, una cosa es estar en, en, en una conversación en el que todos estamos aportando, poniendo cosas y nos estamos como retroalimentando, ¿verdad? Y otra cuestión es como que alguien salga ganando y nosotras no, digamos, este, o que alguien esté sacando provecho, digamos, de este trabajo que estemos haciendo eh, y que nosotras ahí como que estemos poniendo de más en la olla. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, estas son eh, dos cositas que, que hemos hablado como con respecto a los recursos a los que un poco se resumirían en eso, ¿verdad? Como tener claro el valor de nuestro trabajo a pesar de, de decidir o, o no decidir eh, que, ese, que ese valor, digamos, como, o lo vamos a cobrar o, o, o se está devolviendo de alguna manera. Y dos, ¿verdad? Como quién está ganando con nuestro trabajo, con oh, quién se está beneficiando. Y también ahí como para sumar un poquito, conectando eh, la, la pregunta que, que colocaba ahorita, que planteaba un poquito Lola con la de los recursos, algo que también medio conversábamos en, en, en encuentros previos a, a este espacio y que nosotros también le, le dimos como un poquito de, de espacio de digestión es los intentos fallidos, digamos, a, que anteceden el app como recurso, ¿verdad? Como el intento fallido en este colectivo, en este espacio, en esos intentos fallidos lo que nos han dado es como pistas o luces de qué cosas podemos como replicar, de qué cosas no queremos repetir, de qué cosas podríamos ajustar o modificar, de qué, de qué nos gustaría como transformar. Y creo que eso es lo que hace también que este, el lab se haya sostenido por estos ya casi tres años, porque hay conciencia de, de, de ciertos como aspectos y de un poco esto que decía Vane, ¿verdad? Como del valor de, del recurso, por ejemplo, el tiempo, de que es tiempo, digamos, como libre que cada una destina, pero también porque nos mueve como, eh, este, como esta garantía, por decirlo así, que, que, estas, que las sesiones del lab siempre nos resultan eh, provechosas, siempre salimos como con, con súper estimuladas, por decirlo de alguna forma así, eh, como a nivel creativo, a nivel, este, sí, de... Sí, puedes decirlo así, la a nivel... de una personal de alguna manera. Exacto. La también, personal. Exacto, es, es como una... Exacto, que sabes que no hay como... Al final un poco plata que pague eso, pero también no podríamos negar que somos conscientes también como de los contextos personales de cada una. Digo, yo tengo un trabajo ahorita estable, la U también, ¿verdad? O sea, como que también hay, sabemos que hay recursos que nos permiten ciertas cosas que tenemos ahorita, como que, no, que no podríamos como ignorar. Eh, y, y creo que también un gran recurso que hay dentro del lab es como eh, la posibilidad de una comunicación empática. ¿Verdad? Como de, de poder establecer como una comunicación honesta, que pueda ser clara, que pueda ser directa, en el ejercicio siempre como de la transparencia, de la honestidad, incluso, bueno, este, no, no todas tenemos que estar siempre en todos los proyectos, esto me impulsa o no me impulsa, eh, y como este ejercicio, el recurso de la reflexión como constante, ¿Verdad? De volver como a ciertas preguntas y demás, yo creo que también es como, son recursos, eh de un orden como, eh, que es como difícil, ¿verdad? De, de, de, de, de, de valorarlos como de manera tangible, pero justo en esta reflexión veíamos que claro, eso habilita que ciertas eh, dinámicas ocurran o que también podamos tener como este ejercicio de, ok, y nos interesa trabajar con esta persona, de qué manera nos acercamos, cómo cómo propiciamos que este, que este encuentro o que este proyecto o que esta propuesta que le vamos a hacer sea interesante eh, a pesar de, ¿verdad? A pesar de que no haya, que de yo, un, un fondo o un recurso por medio. De hecho, tan es así que, digamos, nosotros a la fecha no, nunca hemos como gestionado como fondos para desarrollar las propuestas o los espacios que gestionamos. Digamos, eh, todo ha sido autogestionado. Hemos utilizado como modalidades de trueque, de intercambio, eh, de conciencia del valor del trabajo. Es decir, como sabemos que para esta experiencia, por poner un ejemplo concreto, eh, o sea, las posibilidades son estas, pero en otro escenario, si yo tuviera el presupuesto económico que esto cuesta, ¿cuánto, cuánto dirías que cuesta tu trabajo? Para nosotras también ser conscientes. Y eventualmente también trabajar con una dinámica de referencial, o sea, como de referencialidad, ¿sabes? Como de tener en el, en el perímetro también gente con la que hemos trabajado y como ser red y un poco voceras de, mira, vimos, ¿verdad? Eh, esto por aquí o es, tal vez con esta persona o a esta le podría interesar. Como que un poco también hay ciertas prácticas de ese tipo que yo siento que posibilitan que los, que los recursos primero se diversifiquen, se multipliquen y nos propicien como alguna sostenibilidad. Eh, pero lo que es día, ¿verdad? Conscientes de también los contextos que tiene cada una y las posibilidades este, concretas. Sí, creo que como reconocer también que, bueno, que inevitablemente para, para poder gestionar desde este lugar sí hay que, sí se necesita como cier, cierta... No sé, o sea, sí, es un, sí hay un privilegio ahí que hay que reconocer en términos de, de, del, del tipo de trabajo que se genera. Eh, por, o sea, todo esto que decías como de, de, de... que decía Vane, también de, de tener la conciencia de lo que vale el trabajo. Me recuerdo un ejercicio que hicimos en la Alter Academia eh, el año pasado con unos cuatro artistas que fueron de la residencia. Eh, no contábamos exactamente con los mismos recursos que en años pasados, pero igual por dicha teníamos un buen apoyo de teorética eh, y sabíamos que iba a ser un trabajo sostenido durante varios meses, porque por más de que se plantean tres meses, estamos trabajando todavía seis meses después. Y Adrián Flores, que es con quien estaba gestionando el trabajo conmigo, les planteó a, a los cuatro artistas que están participando que, a, que hicieran como un como el check-in, check-out del trabajo, ¿verdad? Como, ok, empiezo a trabajar, estoy trabajando tantas horas en este proyecto, estoy dedicándole tantas horas a las reuniones, estoy dedicándole tantas cosas, para al final hacer un cálculo de cuánto invirtieron y tratar de sacar el, el número que costaría eso. Como una cuestión meramente utópica, imaginaria, así como de decir, esto es lo que cuesta mi trabajo, pero sabemos que nadie va a pagar eso, porque, a ver... Todo el mundo está explotado, ¿verdad? Nada más que en el sector cultural estamos todavía más explotados y más autoexplotados porque nos, no, no, no lo hacemos a nosotras mismas. Pero igual es, una, es, un, es un ejercicio interesante como de hacer visible, como bueno, esto es todo lo que le invertí, pero luego también entender como por qué le estoy invirtiendo todo eso, como dicen ustedes, ¿con quién gana con el trabajo que estamos haciendo? ¿Para quién y por qué? Que, que creo que esa es una de las preguntas una de las que, que están surgiendo en esta conversación. Eh, no sé, quizás eh, me, me gustaría planteárselas también a, a las chicas del de Estado de, del Arte porque creo que el trabajo que ustedes están haciendo viene también de un deseo muy personal me acuerdo haber hablado con, con Sofi de, de que ella vio que esto se estaba haciendo en otros lugares y de que por qué nosotros no podemos hacerlo también y creo que esos, ese, ese trabajo y esos datos y esa recopilación que han ido haciendo nos cuenta también un poco como de, de qué es lo que está como, qué es lo que está sucediendo en, en el país y, y me gustaría también que compartieran un poco como cuál, cuál era la motivación y cuál, y cuál es la motivación de haber seguido a pesar de que la pandemia les cambió incluso lo, la, lo que han planteado en un inicio, ¿verdad? Bueno, quizá eh, hay varias cosas, pero yo creo que si bien no hay una remuneración monetaria a nuestro trabajo. Creo que personalmente, eh, para Caso de las Tres, es mucho un espacio para construirnos de otra forma, un espacio que, que otros espacios no nos permitirían hacer de esa forma. Entonces, por una parte, creer, como decía este, Dani, en que lo que hacemos tiene valor, pero también que nos podemos desarrollar con eso que hacemos nosotras. Entonces, ok, este... Tenemos un deseo de comunidad. ¿Cómo podemos usar el proyecto para hacer comunidad? Tenemos un deseo de aprender nuevas herramientas. Herramientas que no tenemos ni la menor idea de cómo usar, ¿verdad? Como el diseño o comunicación. Pero ¿cómo podemos permitirnos que este proyecto sea también para explorar esas herramientas con otros públicamente? Eh, entonces, creo que ha sido muy provechoso y de mucho crecimiento. Y, y esas cosas nos, nos mueven mucho. O sea, un, un, un proyecto que nos permite crecer de formas que, que otros no nos permitirían, creo, por lo menos en el contexto. Eh, y, y también eh, creo que en el caso de la pandemia supuso muchos retos, o sea, y que todavía lo seguimos viviendo. Por ejemplo, cuando estamos revisando los datos, realmente era muy conflictivo que no pudiéramos estar juntas, eh, que tuviéramos que estar, o sea, nuestro trabajo nunca nos hemos visto físicamente, nos conformamos un equipo puramente virtual, eh, hasta hoy en día, casi un año de trabajo, eh, entonces, pero creo que, que ver la, todas las vulnerabilidades que se han desarrollado más a raíz de la pandemia también motiva a querer de la forma que podamos aportar en una comunidad en la que creemos eh, y que creemos que está haciendo un trabajo valioso. Entonces también eso es una, eso es una gran motivación. No sé si mis compañeras quieren agregar algo. Eso me hace pensar, por todo esto que están diciendo, en algo que en alguna con tantas conversaciones que he tenido con, no sé, con cuánta gente, de que el arte y la cultura, la verdad es que siempre debería ser subvencionado. ¿Ustedes qué piensan de eso? <risa> Digo, porque está intangible, o sea, se necesita tanto tiempo de experimentación, eh, tanto tiempo de cuestionamiento. También con otros amigos que hemos estado reflexionando con respecto a qué significa en el arte y la cultura el trabajo, los trabajadores y la economía. Una de las preguntas que nos hacíamos era: ¿cuándo nos vamos a conseguir un trabajo de verdad? Yo, yo, creo, que, yo creo que sí, porque, o sea, Digo, es también una decisión política qué profesión se subvenciona y qué profesión no se subvenciona, ¿verdad? Porque, no sé, me acuerdo en la universidad, por ejemplo, los estudiantes de medicina, desde que son estudiantes, eh, les pagan, ¿verdad? Cuando hacen su práctica en el hospital. Digo, eso es algún tipo de subvención también. Entonces, este creo que, que a ver, que esta cuestión de, de, de las subvenciones tienen más que ver como con, como con las decisiones políticas verdad de qué de qué profesiones eh, se, se cuestionan las subvenciones y de qué profesiones verdad son como eh, se ven como mantengannos no verdad entonces eh, digo si lo viéramos como de esa manera también las, las llamadas no sé industrias culturales pueden Digo que eso no es como lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Pero también pueden retribuir en todo caso, ¿verdad? Como si lo viéramos de, de, desde la perspectiva económica, ¿verdad? También puede generar muchos recursos económicos, eh, el arte y la cultura. Eh, pero sí, yo creo que, que necesitamos eh, espacios y necesitamos como... El reconocimiento y confianza para trabajar, ¿verdad? Porque muchas veces, eh, no sé, como convocatorias y, y proyectos eh, para artistas se basan como en un principio de la no confianza, ¿verdad? Entonces, no que el papeleo y aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Que hay que, eh, no es suficiente un currículum no son suficientes trabajos anteriores, ¿verdad? Como siempre tenemos como que estar eh, dando cuentas eh, de, de maneras como exageradas, ¿verdad? no en todos los lugares pero pero pero pasa un montón sí yo, yo creo que también ahí entran a ver yo ahí creo que es un tema polémico claramente hay una, hay líneas también como, como, como complicadas de, de, de afinar eh, yo creo yo creo que el trabajo el trabajo cultural es, es verdaderamente un trabajo en, o sea lo que hemos hablado o sea en una, en una condición especialmente precaria o sea yo creo que que que sí es así y que sí hay que sí cosas que se deberían hacer muchísimo más eh, desde un desde una dimensión eh, sistémica, ¿verdad? O sea, de, desde un contexto macro, no desde una asistencia puntual, o, o porque también es, es parte de las cosas que, que empezamos a caer y, y un poco lo que mencionaba Bane ahora, que a ver, en otros contextos yo también me he enfrentado a ellas, no desde la cultura necesariamente, pero por ejemplo también se comparte mucho en temáticas de investigación. Eh, en temáticas de, de trabajo hasta académico, cualquiera que sea el área, eh, ya se empiezan a convertir también en, en temáticas, o sea, en una sobrejustificación de las cosas y esto cómo es, cómo es útil y cómo se convierte relevante y cómo mejora el mundo y cómo le va a cambiar la vida a las personas y cómo va a generar crecimiento económico. ¿verdad? Entonces, desde temas académicos hasta temas culturales, ya uno cuando se da cuenta estaba mandando aplicaciones viendo a ver cómo hace para redactar algo que más o menos vaya con lo que la institución pide pero que no contradiga demasiado lo que uno quiere hacer pero dejarlo lo suficientemente amplio para después uno encargarlo porque a fin de cuentas lo que te piden es que las cosas sean productivas ¿verdad? O sea, entonces la lógica de productividad es, es también muy compleja ¿verdad? O sea, entonces ahí donde tal vez la palabra no es necesariamente subvención pero sí no sé cómo sería, me, me, me, me sobrepasa el concepto, digamos, imaginar, imaginar procesos de, de valorización que no se basen en la productividad para, para este tipo de prácticas, o sea, que no tengan un, un, una medición meramente eh, enfocada en valores cuantitativos eh, medibles a nivel de índices, bla, ¿verdad? Eh, y yo creo que, de nuevo, no es, no es sí. únicamente de, de la de la industria cultural, o sea, academia, investigación, o sea, muchos otros espacios sufren también de estas sobre, eh, sí, sobre sobre necesidad de hacer que las cosas sirvan, ¿verdad? Sí, no, de hecho, yo opino, porque es mi opinión, es una percepción de que precisamente este tipo de organizaciones como las que logramos mapear en la convocatoria abierta de la beca catalizadora y bueno, y a ustedes que los conocemos y a muchos otros que conocemos y precisamente surgen como en márgenes o, en, o de, de, de necesidad de un contexto muy particular que es el nuestro eh, y que también porque se pueden dar ciertas libertades y ahí es donde está el, el, lo, lo positivo y lo negativo que hablábamos anteriormente. Eh, y no sé si tal vez desde, desde su percepción, desde su propia percepción y además habiendo atravesado un año tan difícil como fue el 2020, eh, que además localmente eh, vimos cómo el, el, el presupuesto para el Ministerio de Cultura se contrajo y se, se empezaron a tomar algunas decisiones que de muchas maneras... Terminan con apoyos importantes. Eh, ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? Porque justamente por eso nuestra sesión se llama ¿Por qué insistimos? Porque <risa> aunque eso pase, no vamos a dejar de hacer estas cosas. No se van a acabar todos estos proyectos. Tal vez ninguno llegue a tener 10 años, como el, no sé, ya no me acuerdo el porcentaje de las que mapeamos. Pero, o no logren pasar los dos años. Pero es mi intuición, y tal vez sea por un deseo o porque soy muy idealista, que más bien este tipo de contextos, esta, esta falta genera más, más, o sea, no sé ustedes qué opinan. Sin, tratar, sin romantizar, sin romantizar ¿no? la ¿Por sí, porque eso es un problema. No, pero es, es, es, es esa pregunta, o sea, volviendo a esa pregunta, de, de, que, de que es insistente. ¿Por qué? Sí, porque, sí, porque la necesidad de creación no se acaba porque haya una pandemia, o no porque ya no exista un ministerio, porque ya las instituciones estén más, más limitadas, no significa que la gente va a dejar de tener uh -huh. esa, sí, esa, sí, ese deseo. Esa, eh. Sí, de repente por eso a mí se me hace relevante como este acto que también mencionaba Dani al principio de, de reconocernos, de apalabrarnos, porque... De repente, eh, este tipo de encuentros, este tipo de diálogos, aunque no nos generen recursos materiales, nos, nos generan otro tipo de redes, otro tipo de, de, de confianza, de comunicación. O, no sé, no quisiera seguir hablando en monólogo. Pero sí. <risa> Pero, <risa> grillos. Nosotros insistimos porque, porque también tenemos una. una una gran intuición como decir todos, paula de eh, del, del valor digamos de, de, de nuestro trabajo y de y del y, y de la cantidad de y de la complejidad digamos que, que puede aportar a, de, no, a, la, a la sociedad digamos eh, creo que que insistimos también porque porque tenemos dudas porque hay cosas que no nos que no nos terminan de cerrar eh, porque hay verdades que no nos queremos creer digamos y que necesitamos como experimentar y, y porque hay una incomodidad también verdad y que, y que creo que insistiremos hasta sentirnos cómodos o sea insistiremos por siempre porque tal vez ese ese, ese lugar verdad no no Digo, no es como que haya que alcanzarlo, pero pero yo sí siento que, bueno, desde, desde mí, insisto, como por una incomodidad. Sí, yo creo que eso que, que menciona Vanessa es algo como muy interesante y que lo pensaba al inicio cuando preguntábamos como por qué gestionar estos proyectos o la cuestión de los recursos. Y piensan también como en los sentimientos, en los afectos que tal vez no son tan positivos, que a veces eh, también mueven a la organización y mueven a las personas para generar colectividad. Y yo creo que esto es como un poco lo que está pasando en este momento. Y que bueno, y que pasa, digamos, constantemente que no siempre nos colectivizamos o no siempre nos organizamos por algo bueno o positivo sino que a veces eh, la organización viene como de eso, la incomodidad, viene también como del enojo con algunas cosas o de visualizar de forma constante que hay vacíos, que hay cosas que hacen falta, que, verdad, que creo que ese tipo de, de cosas que tal vez, sí, no, no son como tan positivas, de repente también son el motor de muchas organizaciones y de muchas, eh, muchos espacios, digamos, que Surgen de manera igual, independiente, eh, autogestionada, con pocos recursos o con solamente recursos eh, humanos. Eh, creo que hay algo que, que, bueno, que no se ha mencionado mucho, pero que está ahí, que yo lo pienso como incluso del, del paso, digamos, de vida como, como estudiante, como que una siempre tiene que estar haciendo cosas como para aprender y que sabe que no tienen como una retribución económica, pero tiene una retribución simbólica, ¿verdad? Y eso es como, como algo súper importante que yo creo que igual está como en muchas de estas cosas, a pesar de que, no sé, que algunas, algunas ya no estamos como en, en una posición como de estudiantes o, o, o posición como de estamos aprendiendo o así, pero es un poco como lo mismo, como la idea de, de bueno, igual voy a hacer esto porque sé que me va a aportar a mí personalmente, ¿verdad? Este, algo como más simbólico que tal vez económico y, y yo creo que eso se mantiene e incluso creo que desde el inicio sabemos que no vamos a recibir nada económico e igual hay deseo de hacerlo y de seguir como con el proyecto. Entonces, bueno, como que ese tipo de cosas también me parece que operan en estos procesos. Sí, yo, yo... A ver, creo que ha, ha habido como varias, como varias preguntas que, que ha puesto bueno, Pau y, y también eh, luego las otras personas que han, que han como empezado a cruzar y como que pasan y yo es como, uy, eso es buena. Es, y como se ahí ido saliendo las conversaciones. Y entonces voy a tratar como de hacer un mix de respuestas. O sea, tal vez aquí, porque, porque creo que eran creo que cosas como muy valiosas que definitivamente si tuviéramos mucho más tiempo empezaríamos a, a profundizar más. pero eh, voy a irme un poco atrás, incluso. O sea, yo creo que, que, que mucho de lo que de los aprendizajes eh, que este tipo de procesos han tenido, digamos, desde, de, a partir de... de no, no, no quiero enmarcarlo necesariamente en el tema 2020 y contexto pandemia, necesariamente, porque creo que también está como, como castillando mucho las cosas. Y creo que hay cosas que también ya estaban pasando previamente, eh, que, que ya estaban ahí. Entonces. No, no, no, no, decir que es como por eso. Eh, yo creo que que los mayores aprendizajes que, que este tipo de, de, de procesos de trabajo han dado ha sido, en mi caso, muy, muy personal. Ha sido la, eh, la el, el, como el, el, la sensación del ritmo del otro. O sea, para mí eso ha sido una cosa como muy, muy clave. Y Dani lo hablaba ahora también cuando hablaban desde el proceso de trabajo con, con, con del Lab. Eh, que es un poco entender los ritmos colectivos y los ritmos individuales y empezar a, a, a balancearlos. Eh, y digo esto porque un poco mi, mi, mi, mi wishful thinking, digamos, en función de lo que podría pasar en el futuro, que era otra de las preguntas, eh, yo, yo quisiera creer que ante estos contextos de crisis o de contextos de mayor presión, eh, las agrupaciones y las colectivizaciones van a darse de, de manera más fluida y de manera más honesta y de manera más, eh, sí, eh, afectiva incluso. O sea, es como, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos unimos para tratar de...? O sea, ¿cómo empezamos a generar procesos mucho más cercanos? Eh, y parte de esta conversación, o al inicio de esta conversación, inclusive hace, hace unos meses, Partió de ahí, hablando con, bueno, con, desde el archipiélago con Sofi, luego el, el app se, se, se involucró eh, a, a las conversaciones, era como, bueno, tratamos de, de, de, de conocernos y reconocernos, o sea, ¿quién, quiénes están haciendo cosas, bueno, yo conozco dos o tres, pero realmente hay cuatro o cinco colectivos que no sé quiénes son, les interesa lo, lo que yo estoy haciendo, a mí me interesa lo que yo estoy haciendo, cómo podemos hacer cosas, o sea, a mí eso me parece que, quisiera creer que eso va a empezar a pasar más, eh, y eso me alegra y me alegraría que, que suceda eh, porque creo que hay muchos intereses comunes y al mismo tiempo muchos intereses disímiles que creo que también eso es una cosa muy, muy valiosa eh, que mencionaban las chicas de Estado Arte eh, que son necesarios celebrar y agrupar al mismo tiempo contraponer y enfrentar o sea desde las dos cosas hay, hay una gran relevancia entonces creo que eso es una de las cosas que yo quisiera creer que puede empezar a pasar eh, hacia el futuro. Y me lleva a la tercera pregunta que quiero responder casi anacrónicamente, es eh, el por qué insistimos. Mi respuesta es bastante banal y tal vez es porque, porque es urgente y porque hay que hacerlo y porque no nos queda de otra y al mismo tiempo hay un deseo de hacerlo. Entonces no es, no es una cosa de, de lo que decía Lola ahora, como romantizar la condición precaria, ¿verdad? Para, para nada pero al mismo tiempo hay una pulsión de necesidades, como una idea, hay, hay que, o sea, estamos en una condición en donde no queda otra. Eh, y a, a mí, en mi caso, eso me lleva, me ratifica tal vez lo que, lo que archipiélago busca en alguna medida, que es tratar de aprender en conjunto, o sea, es como, bueno, cómo generamos procesos de contenido, cómo generamos procesos de pensamiento crítico, eh, y es casi que volver a la base, o sea, en, en mi caso. Entonces, yo creo que en estos contextos, la urgencia es un poco reagrupar y, y tratar, como de, no sé, sea, como de volver a, a las cosas un poco más primitivas. O sea, a esta pregunta que nos hacíamos al inicio de, de, de qué es lo que nos parece urgente y cómo podemos compartir o diferir en urgencias. Eh, yo creo que son cosas que, que nos pueden mover y que pueden ayudar a un proceso de, de, de pensamiento más allá de que también en el proceso con folleto y en el grupo que teníamos, lo, lo, lo, lo hablábamos, un proceso de pensamiento que vaya más allá de la, de la catarsis grupal. Uh -huh. Yo pienso Entonces, por ahí, perdón, no sé si no, lo que también estaba pensando un poco, tal vez me vuelvo como unas cuantas preguntas con respecto como a los recursos y cómo es que se sostiene y el por qué insistimos, pensaba también como que hay algo que, que, que, que ha empezado, o sea, que desde que el APE eh, empezó a, a, a suceder, eh, pasaba, que es la posibilidad como de la traductibilidad de aquello que ocurría en colectivo a otros espacios. Es decir, cuando eso que estamos generando en colectivo me crea sentido en otro espacio, en mi espacio laboral o en mi entorno cercano, en, entonces es como que cobra sentido y relevancia, eh, es como un recurso que decís, claro, como creo que lo mencionaban las chicas de esta del Arte, hay como estos vacíos que yo siento, en, por, voy a poner un ejemplo concreto, en mi espacio laboral, que no estoy encontrando el, el, el espacio o los mecanismos o las estrategias o herramientas para atenderlo, entonces, cómo lo, lo gestiono, ¿verdad? entonces como que también la necesidad te mueve, pero creo que en, en el caso nuestro, algo que ha sido como muy afortunado y muy valioso es la posibilidad que, que hemos ido tejiendo o que hemos ido encontrando también de cómo traducir eso, eso, eso, que, eso que ocurre, esa ecología de saberes, esas, esas como ideas que empezamos a, a masticar, a, a, a cranear en otros espacios y cómo eventualmente eso tiene como cierto efecto como cierto efecto dominó cierto eco y entonces ahí te hace como más sentido y te como que ya activa un entusiasmo por poner a prueba en estos otros o, o ver cómo puedo entonces empezar a punzar un poquito para hackear por aquí o para hackear por allá, ¿verdad? Ciertos ciertas, eh, espacios o dinámicas. Entonces creo que esa, esa pertinencia o posibilidad de traductibilidad en otros espacios es, eh, al menos yo me traería a decir tal vez ya más a título personal, que es lo que a mí me hace mucho insistir en el lab, eh, como ver qué, qué traducciones puedo hacer a otros espacios con lo que ahí ocurre y que sé que si no tuvieras espacio eh, difícilmente pasaría como pasa. Yo quisiera tomarme unos pocos minutos como para leer tranquilamente en voz alta las... Las cosas que han surgido, y como para ir un poco este, cerrando la conversación, pero no lo voy a hacer así como muy espontáneamente. ¿Por qué insistimos? ¿Por qué nos juntamos para gestionar un proyecto? ¿Qué hace que se pueda iniciar? Vincularse a partir de lo común y también de la diferencia. Búsqueda de diversificar. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué hay que hacerlo? Hay que, no queda de otra por la necesidad de gestionar preguntas comunes, preguntas parecidas, compartir. Donna Haraway, no hacer si, sí, no hacer sino hacer cómo. Crear registro y memoria, tejer y tejernos en red, para no estar solas, para afectarnos mutuamente, encuentro, compartir la duda. Nos organiza la incomodidad, el enojo, los vacíos, lo que hace falta, no saber juntas. ¿Quién gana con el trabajo que estamos haciendo? ¿Para quién y por qué? ¿Cómo traducir lo que craneamos en colectivo en otros espacios? Confianza. Los deseos se convierten en una retribución no tangible ni cuantificable. ¿Cómo entendemos los recursos? Claridad y conciencia del valor del trabajo que estamos haciendo, más allá de lo económico. ¿Qué hace que se pueda seguir? ¿Cuáles aprendizajes surgen en el proceso? Ritmos colectivos, ritmos individuales. Ritmos como el recurso. Como el recurso tiene sus limitaciones, nos permite también cuestionar las maneras de hacer. Intereses comunes, intereses disímiles. Recurso humano, energías, alcances, tiempos personales, apoyo de otros, voluntad de la gente, insistencia, recursos, comunicación, transparencia, honestidad, reflexión constante. <risas> Yo no quisiera dejar esta sesión sin tocar un tema y eh, a ver si les suena, pero bueno, nosotros en Teorética desde el 2017 nos hemos estado haciendo una pregunta que se ha convertido también en una manera de, de nuestra gestión crítica y de, de investigar un poco cómo organizarnos. Y desde el 2017 venimos ensayando esta codirección o esta dirección colectiva de, de teorética, eh, partiendo de muchísimas preguntas y no sabiendo cómo hacerlo. Entonces, a mí tal vez me interesaría conocer al interno de cada uno de ustedes eh, si esto es un tema, cómo se organizan, cómo. cómo ¿Se gestiona desde la cultura eh, con las ideas de jerarquía, de horizontalidad, de, vert de verticalidad? ¿Y qué preguntas les han surgido? No, no, no para encontrar respuestas, sino para saber también cómo se organizan. <ríe> ya lo interno, verdad esa parte como de la micropolítica de nuestras relaciones en, en torno a lo que hacemos. Si les parece que es relevante en hablarles. <risa> Micrófonos abiertos. <risa> sí, yo porque tenía. Este, bueno, eh, como, como les decía, creo que en, en el caso del app, algo que nos, nos ha ayudado mucho como, como a ubicar en la forma en la que queremos organizarnos y hacer que. que la plataforma funcione para nosotras son como intentos fallidos, ¿verdad? Como una cuestión que, que, que tenemos eh, como casi un acuerdo, así que se respeta mucho como no repetir como dinámicas horarias aprendidas de institución o de escuela, sino como pensar en tiempo expandido, en, en dar lugar al cuerpo. Eh, de hecho, como, como un principio al que estamos volviendo mucho, y sobre todo después de un año donde la presencialidad ha sido como tan está eh, y restrictiva por evidentes razones, entonces lo vemos como una necesidad, ¿verdad? Que estamos como tratando de, de priorizar. Algo que mencionaba antes también como que creo que cuida mucho como no, nuestra dinámica es la asertividad y la gestión de la, de la afectividad. Eh, también hablábamos como de la importancia de respetar los tiempos y los intereses de cada una. Es como que okay, traer como a la mesa común los deseos y con cuál deseo vamos todas a full o con cuál deseo voy hasta hasta este punto porque es lo que puedo eh, o con cuál deseo. Bueno, te vamos a echar porras desde aquí, andanos contando verdad, como que también está esta posibilidad. Eh, al final también creo que el que, que, que, que lab, nosotros hablamos que es como una estructura móvil, ¿verdad? Hay, hay ciertas cosas que no son tajantes o contundentes y porque algo ahora nos funcione de estas formas, no quiere decir que siempre tenga que ser así. Eh, eh, creo que... Um, bueno, también el nomadismo que tiene, ¿verdad? No es como que hay un lugar fijo en donde hemos hecho todas las cosas, sino que nos vamos como moviendo, nos regala acá también como perspectiva, diversidad, amplitud. Eh, y la porosidad, como podernos afectar eh, de los intereses de las otras, de sus referencias, de, de por dónde andan las cabecillas. Creo que... que que sí, que, que por ahí tal vez apuntaría yo un poquito como cuáles han sido como, hallazgos que nos han permitido que esto, que, que, que nos sigan dando ganas de hacer cosas juntas, que, que, que no esté como ese temor o ese susto de decir algo que nos molesta o que no nos parece, o de, ¿verdad? de proponer, no sé, por el, de, no, no Sí, estaba pensando que quizás esa horizontalidad o esa codirección, ¿verdad? Como lo mencionaban que es igual como que puede cambiar dependiendo del proyecto. Eh, y bueno, yo eh, yo entré al lab hace un año, exacto, hace exactamente un año y digamos que la U, y Dani me invitaron hace un año a, a formar parte del, del Lab. Y bueno, yo cuando entré, eh, ellas tenían ya una dinámica como muy, ¿verdad? Muy particular entre ellas dos, ¿verdad? Y, y bueno, yo, yo empecé un poco ahí como viendo, como estando un poquito este, perfil bajo, les decía yo, como para ver también cómo, cómo era la dinámica entre ellas y ver ahí cómo, cómo yo podía... Calzar, digo, eh, ella siempre como abriéndome muchísimo el espacio, pero es algo que a mí eh, me, eh, no sé, que tuve mucho como esa, esa experiencia con ellas, eh, ¿verdad? Entonces, les decía, chicas, yo voy ahí como precavida, viendo a ver cómo funciona la cosa, pero si ustedes me necesitan más ahí, este, me avisan, ¿no? ¿verdad? Pero, pero, entonces, digamos, también a veces siento que puedo tener una perspectiva como, como de afuera, verdad, de, de, de, con, con el lab, por uh -huh. ser como la, la, la más nueva, digamos. Y, <risa> y, y sí creo que, que, digamos, como esas era, es, jerarquías, digamos, en el sentido de que alguien está jalando, a veces algo en un proyecto, ¿verdad? Eh, y otras nos acomodamos y... y y a veces vamos todas juntas en, en, en algo y a veces va una más. Sí, un poco como lo que estaba diciendo Dani, como, como todo. Creo que ser tres nos da como esa posibilidad de, eh, ¿verdad? De a veces ser dos, a veces una, a veces somos las tres. Y a veces somos más de tres. Porque a veces para, somos más relacionados con ah. otras personas, otras colectivas. Ajá. Sí. Sí. Sí. Gracias. No sé si alguien más se ve invitado a comentar con respecto a esto. Eh, oh, uh, el, ¿cómo es el solo man? Sí, a ver, yo creo que eso ha sido, y lo, y lo hablábamos en las reuniones previas a, a este encuentro, o sea, realmente el, el tema de. De, del trabajo, o sea, la dirección colectiva, eh, ha sido tal vez el, el, el, el, de los mayores aprendizajes que el, que el proyecto ha dado, digamos, y, y me ha dado a mí particularmente también. Eh, y muchos de los retos que, que hemos identificado, digamos, a lo largo del tiempo y que, y que yo realmente como lo que, lo que mencionaba ahora, o sea, es como... Eh, el balance de, de, de responsabilidades de tiempos y tiempos individuales. O sea, yo creo que eso, a fin de cuentas, ha sido lo más, lo más complicado de, de balancear, a mi parecer, en, en temas de, de elecciones colectivas, eh, en, el, en el sentido un poco como de, de asumir la responsabilidad de los procesos y asumir los, los acuerdos y, y generar, digamos, esos acuerdos. Entonces, yo, yo creo completamente lo que, lo que dice Dani y o sea, como que, es, esa forma de, de tomar esos acuerdos y respetarlos en colectivo es, es, al final de cuentas, eh, una, una pieza fundamental para, la, para que los, los proyectos puedan funcionar, digamos, mediante esta forma. Eh, archipiélago funciona como proyecto en este momento dirigido solo por mí, por, no por decisión, sino por, un poco por tema... Eh, por estos mismos temas, o sea, de, de no, de, de que las personas que están involucradas previamente no tenían los, los tiempos eh, o, los, o las capacidades, digamos, de, de, de, de disposición temporal en el momento para asumirlo, y se decide más bien eh, un poco hacer el lado, pero realmente el, el proyecto plantea y busca más bien la forma de cómo empezar a incorporar estos nuevos otros tiempos y otras personas y otras voces en la plataforma, siempre de, de, de eh, entendiendo esta, esta lógica de, ok, ¿cómo, cómo cada persona se hace responsable desde de, de su parte, digamos, yo creo que eso es un tema, un tema importante. Eh, entendiendo que al final de cuentas la, la gestión de todo proyecto tiene temas operativos y de gestión, digamos, y de producción de fondo, que tal vez es los que a la gente, eh, o sea, los que a uno le parece menos, menos interesante hacer, tal vez, o sea, no sé, de, de responder correos y hacer publicaciones para Instagram ¿no? que son cosas tal vez un poco secundarias, digamos. Eh, pero ¿qué hay que hacer? Entonces ahí es donde empiezan a... a Todos son los no, usuarios, es lo que sostiene todo no, lo no, demás no, no, no. Yo defiendo sí. el trabajo invisible. No, no, no. Esa es mi camiseta. Yo, <risa> no, ma, ma, no, no, no jamás, jamás, lo pongo, jamás lo pongo en segundo plano. Lo que digo es que es como las cosas que tal vez uno quisiera no hacer tanto, uno quisiera... Claro, hacer no es tan no no divertido, tanto. pero más bien no es lo que es. permite que suceda todo lo demás. Porque Total, si eso, no sucede totalmente, nada más. Totalmente. Y yo creo que eso ha sido un poco el, el, las mayores complejidades que, que, en, que en nuestro caso hemos asumido a nivel de dirección. O sea, como la, la, las posibilidades de coproducir más que codirigir. O sea, codirigir es muy fácil. Digamos, estoy siendo simplista verdad dirigir es fácil, co-producir y co-accionar co es un poco más difícil. Entonces, entonces eh, yo creo que eso es un poco de los, de los aprendizajes que, que nosotros hemos tenido en, en los diferentes formatos, o sea, cuando hemos sido dos, tres, cuatro personas. Eh, y en el caso particular de los proyectos de archipiélago, que sí son proyectos colectivos, eh, lo que hemos empezado a trabajar y, y, y Pau también, como fuera de su sombrero teórico que estuvo en, en, en, el, en folleto, y bueno, las chicas de lab también participaron de, de, de folleto, eh, gran clave es más bien, fue como, como quitarse esta lógica de, de o sea, como quitarse la lógica como de tiempos, o quitarse la lógica como de, ok, bueno, esto urge para algún momento, cómo hacemos para que no urge, qué tanto podemos o sea, como tener esa, esa, esa conversación muy abierta de lo que decía Pau ahora de ¿Con ¿Qué recursos tenemos? O sea, bueno, vos, vos ¿qué puedes ofrecer? Bueno, yo realmente ahorita tengo tiempo, entonces puedo hacer X, Y, Z, pero realmente Polinitos pues, no puede X y, y listo. Y su tanito no puede nada. Y puede verlo desde acá y decir que qué chiva, pero eh, todo bien. Entonces yo creo que eh, eso, eso ha sido como parte fundamental, digamos, de, de estos trabajos, co, eh, de estas coproducciones, digamos, a nivel como de trabajo. Es como, como la parte de... de de como compartir muy abiertamente las limitaciones y empezar como a encontrar esos ritmos comunes, digamos, dentro de la de colectividad. Gracias. Nos quedan poquitos minutos. No sé si las chicas del Estado de la Arte quieren comentar algo de esto. No. <risa> eh, bueno, me parece interesante que si resaltáramos palabras claves Siento que ritmos y tiempos sería así como una fundamental y pensaba en una frase de Cortázar que decía, que definía la intimidad de acuerdo al compartir tiempo, como las nociones de tiempo de cada quien uh -huh. y, y pues creo que en el caso de Estado del Arte realmente igual como en sus casos ha sido de las cosas más elementales, eh, respetar y abrir y poder dialogar sobre los tiempos y tener poder hacer cambios y tener una cierta flexibilidad también sin fetichizar la, la flexibilidad, ¿verdad? Eh, pero realmente ha sido importante que, que podamos movernos juntas, yo creo. Eh, por un lado, sí sentimos como que hay una cierta urgencia y hay cierta como tiempos indicados para hacer ciertas cosas, pero también no dejar a ninguna tirada, nos movemos juntas. Eh, e ir buscando formas de que, de que ese movimiento, eh, sí, no, no, no le pase por, por ninguna de encima, ¿verdad? El, el proyecto se mueve por las tres. Uh -huh. Y a, escuchando, Sofi, pensaba también en algo que nosotras como que en el lab repetimos, y es que nos, nosotras no, nosotros no le nada a nadie con nuestro trabajo, o sea, no, no estamos en deuda con nadie, entonces eso también es como... Como, porque a veces uno tiene como, como ciertas presiones autoimpuestas o como que hay otros ritmos que empiezan a feliz como, uy, no, no, pero o sea, es como es que nosotros esto no se lo vemos a nadie más que a nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, esa, esa es como, como una reflexión a la que cada tanto hemos regresado, hemos vuelto y que me parece que, que la tenemos como muy presente y es, y es importante. O sea, para nosotras es muy, muy importante como no perderla de vista. Que no se está en deuda con nadie, con lo que hacemos, digamos, más que con nosotras mismas. Uh -huh. Bueno, con eso yo creo que es una gran manera de, de ir ya cerrando. Eh. El Jamboard quedó lleno de preguntas y comentarios sí, y demás. Y, y creo, palabras claves. Claras, claras, claras. Reflexiones uh -huh. que creo que son, son un, un buen registro de, de esta conversación, pero también inevitablemente detonantes para múltiples procesos y conversaciones a futuro. Entonces, eh, nada, yo quisiera darles las gracias por, por la conversación. Eh, por la sinceridad también por la, la honestidad de, de hablar de estas, estas, estas cosas como abiertamente y desde nuestra experiencia y, y acuerpadas también que me parece importante eh, y no sé Pau si usted quiere decir algo más no me, quedo, me queda resonando mucho esto último que dijo Sofi sobre, sobre poder movernos juntas y me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos seguir moviendo juntas en, esta, en este acto de reconocernos en, mm -hmm. en intereses comunes e intereses disímiles, pero que estamos eh, tratando de hacer y de, de, de cambiar? De, en algún lugar te decía también algo muy bonito, porque hay que hacerlo, decía Mau. ¿no? Entonces, sí, me quedó resonando con, con esas cosas y... Y también muy emocionada de ver que otras inquietudes van a salir de la conversación de, de mañana y del pasado, que quería repasar última digo, de recordar, pues no me lo sé de memoria, perdón, este, la sesión de mañana que la nombramos confrontaciones desde la disidencia sexogenérica y nos va a acompañar la colectiva La Maricada desde Honduras, y lecturas Queer RD, Catinga Ediciones de República Dominicana, mañana de 6 a 8, por el mismo canal. <risa> el viernes este, cerramos con la sesión eh, que nombramos Reivindicar los conocimientos comunitarios tradicionales con las chicas del Club de Bordado de aquí de Costa Rica y Espacios de Arte y Memoria de Guatemala. Para seguir ahondando en estas preguntas en estas cuestiones, en contextos que tienen sus similitudes y también sus diferencias y ir viendo también como algunos ejemplos más, más concretos de, de, de dónde están trabajando eh, y conversar un poco de, de qué significó también la venga catalizadora. Entonces, nada, muchísimas gracias a ustedes todas por acompañarnos acá y pues a quienes unieron el, a nuestro Facebook Live, esperamos que también nos acompañen mañana, o que si no acompañen a las chicas del estado del arte en, en su presentación <risa> <risa> que todo va a quedar grabado así que claro, <risa> todo va a quedar grabado entonces pueden volver a, a nuestra, nuestra transmisión después eh, y listo muchísimas gracias gracias, gracias. gracias. buenas noches gracias, gracias. gracias. chao, chao